bendiga hermanos jóvenes todos que están aquí ¿verdad? yo no soy Ronaldinho, yo no soy Cacada pero yo soy Alan aquí de Anthony y lo principal es de que aquí está Jesús ¿verdad? Jesús de Nazaret y Él es el que trae esa palabra, no yo, amén vamos a dar una corta oración Señor te damos gracias Dios por, por permitirnos aquí estar un día más Dios delante de ti Dios, por permitirnos a venir aquí a gozarnos en a jugar Dios pero principalmente Dios para escuchar tu palabra Dios damos gracias, Señor, y te pido que seas Tú el que hables en nuestros corazones, y no yo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome sus sientos. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. Ah, no te yo está muy aguado ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. Amén. Hagan ganado, hagan perdido, no importa, hermanos tenemos que estar contentos, porque la misericordia de Dios es grande, ¿verdad? Amén. Amén. Amén. Amén. Yo, yo estoy muy contento de, de poder estar aquí una vez más, por el privilegio de, de que el hermano me da, de dar esta palabra. ¿verdad? este Doy gracias a Dios porque Él es fiel, porque Él es bueno en mi vida. A pesar de que yo le fallo, a pesar de que yo soy falto ante Él, Dios, Dios siempre ha sido fiel a mí. Y siempre está conmigo y, y, y me guarda y me protege y me bendice. Y miren, aquí estamos, posándonos amén. Y yo, yo, yo estoy consciente de que estamos por un propósito, amén, joven. Este, yo sé que vinimos tal vez vinimos, vinimos con el propósito de jugar, de divertirnos pero el propósito principal de que estemos aquí que sea el escuchar la palabra de Dios mira, yo no sé yo no sé cómo vengas tú, mira yo, yo trabajé toda la noche, yo no he dormido nada y también acá está mi hermano Zuna igual que yo, no hemos dormido nada, mira nos venimos aquí porque estamos con el propósito de Dios, ¿eh? vinimos a jugar, a escuchar su palabra, amén a echarle ganas Estoy contento de poder estar aquí con ustedes. Y quiero leerles un, un, un corto pasaje de la Biblia y darles un corto pensamiento. Está en Isaías 40.31 y dice así, Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Para los que no entienden, vamos a ver, en español, se los leo en inglés también, y dice así, But those who hope in the Lord will renew their strength, they will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, they will walk and not be faint. Amén. Porque yo, yo les quiero platicar de que aún los jóvenes se cansan, este, los jóvenes se cansan y se quedan, tú, tú puedes leer, no hermano, mire, yo puedo... Yo puedo correr y correr y no me canso a, I can run more than you, brother, I can run circles around you, I'm younger than you, ¿verdad? Déjame te digo que los, hombres, los jóvenes también se cansan. Y no estoy hablando de, de un cansancio físico, ¿verdad? Estoy hablando de un cansancio espiritual, un cansancio mental, ¿verdad? Que, que que nos cansamos por... por por Porque viene la prueba, ¿verdad? Porque viene por durante el día del trabajo, la escuela... Este, la gente piensa y dice, no, los jóvenes tienen mucha fuerza, ellos te van a cansar, ¿a poco no ha sido tu papá? Tú estás muy joven para que estés cansado, ¿verdad? Pero no, yo comprendo que aún hasta los jóvenes nos cansamos, porque los jóvenes pasan por muchas pruebas y luchas cada día, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que vayas, ¿verdad? Los jóvenes tienen muchas pruebas y aún en estos días se vienen las pruebas más fuertes. Yo no sé cómo vengas tú en esta en esta en esta mañana, joven, I don't know. I don't know if you're here, with, uh, tired, you know, of life. I don't know if if, if if life is making you feel like that you can't go on anymore. But let me tell you that you're here with a purpose. The one purpose that God is gonna touch you today. God has a word for you. Amen. Yo tiene algo para ti en esta en esta mañana, joven. Sabía usted que un águila ¿Sabe cuándo una tormenta se acerca? Mucho antes de que empiece. No sé cuántos de aquí nosotros miramos el Discovery Chano, volando mucha, Una Una águila, antes, antes de que venga una tormenta, la águila ya sabe. Y lo que hace el águila es que vuela alto. Sube muy alto, vuela, vuela y alto. Y allí en lo alto donde está volando, espera la tormenta. Amén. The eagle knows when the storm's coming and when, when, when, when the eagle feels by instinct that the storm is coming he flies up high in the air real high and waits patiently for the storm amen <coughs> vuela, vuela bien alto extiende sus alas para que cuando venga ese viento cuando venga esa tormenta este, ese mismo viento de la tormenta toda la, la viento hasta más para arriba y con el mismo viento de la tormenta el águila se hace glide en el air, en el aire el águila vuela Vuela sobre el aire a gusto, con ese mismo aire se impulsa de la tormenta. Usa la misma tormenta para volar arriba. La tormenta puede estar acá abajo tumbando árboles, este, rompiendo ríos, este, destruyendo casas, pero el águila está volando sobre arriba, usando el mismo aire de la tormenta. Amén. Aquí en este pasaje no dice que el águila se escapa de la tormenta. O sea, el águila se da cuenta que es una tormenta y no se va a otro a otro continente, a otro a otro lugar. The, the, the eagle doesn't escape the storm, doesn't fly away far, far, far. No, lo que hace es que vuela alto y espera a la tormenta, desafía a la tormenta. Amén. Y simplemente usa la tormenta para elevarse muy alto. Amén. Cuando las tormentas de la vida llegan a tu vida, joven, pues, tenemos que ser como el águila usar ese mismo impulso del, de los problemas, de la tormenta y volar sobre ellos. Amén. Fíjame, te digo que a que todos vamos a pasar por esa tormenta. Tú dirás, no, yo no paso por eso, yo, yo soy perfecto, ¿no es cierto? Todos los que estamos aquí, every single one of us is to go through, through a storm one, one day or the other. Todos vamos a pasar por problemas, todos tenemos problemas porque somos humanos y es nuestra naturaleza y es lo y así es. Amén pero el Señor nos, nos enseña por medio de un, de un pájaro, de un águila, a volar alto y esperar en Él. Y no solamente esperar, sino esperar con fe. Amén. Esa, esa es la palabra clave, esperar. Tenemos que esperar con fe en Dios. Amén. No dejes que la tormenta pase sobre ti. No dejes que las tormentas arrasan contigo Vienen las tormentas, traen enfermedades, problemas, tragedias. Tal vez ahorita vienes tú cargado, vienes con un problema, vienes, vienes con, con tu mente en otro lado, este problemas financieros, problemas de enfermedad. Este Yo no sé cómo vengas tú. Estás pasando por eso. Pero déjame te digo que vuela por lo alto. Usa ese problema y espera con fe. Porque si esperas con fe, en el, esperando en Dios... Déjame te digo que vas a superar ese problema, amén, y muchas veces nosotros queremos ponernos bien con Dios, pero ¿qué es lo que pasa, nos da miedo, Sometimes we want to get right with God, and then right away fear comes into our life, y yo le digo que se happens to me, digo no, pues, I want to get good with God, pero man, yo sé que me va a ir mal, yo sé que en cuanto me, me pongo bien con Dios viene la prueba más fuerte, As soon as I get good, guys, you know, the, the trouble comes harder and harder, and, and I'm afraid. No tengas miedo, joven. Viene la prueba, pero después de la prueba, viene la victoria. Después de la prueba, viene la bendición. Amén. Amén. Porque cuando te entregas bien al Señor, el enemigo, el enemigo lo que pasa es que se impone y arrecia la, la batalla contra ti, arrecia la tormenta, porque está enojado, porque te has convertido al Señor. O sea, el enemigo se tira con todo para, para, para tumbarte pero no tengas miedo confía en el Señor joven, porque el Señor te va a dar la victoria acuérdate de la promesa de Dios que se esperas en Dios que te esperas en Dios, en Él Él te dará nuevas fuerzas no te va a dar las mismas fuerzas de la semana pasada con las mismas fuerzas con las que estuviste peleando el problema pasado te va a dar unas nuevas fuerzas mucho mejores para vencer el nuevo problema que tú tienes. Amén. Levantarás tus alas como las águilas, correrás sin cansarte, caminarás sin fatigarte. Amén. Y no, como digo, no estoy hablando de, de, de un cansancio físico, sino espiritualmente. Eso que mañana te quiero decir, joven, que Dios es tu fortaleza. Solamente te quiero pedir que tengas fe en Dios. Ten fe en Dios, joven tú tienes un problema en esta mañana, ten fe, no no, no pienses que te va a acabar el mundo. Dios tiene todo en control, todo en control. Solamente ten fe en Él, confía en Dios, aprende a confiar en Dios. Y si no sabes, lee la Palabra y dice, el Señor te va a enseñar a confiar en Él. Porque dice también que sin fe es imposible seguir a Dios. Y bien ha y viene, y viene dicho, ¿verdad? Porque es imposible, porque el camino de Dios no es fácil. El camino de Dios necesitamos tener mucha fe, necesitamos tener agallas, necesitamos saber extender esas ábalas y, y enfrentar la tormenta y volar sobre ella. Amén. Por eso, hermano, por eso joven, hermana, que estás aquí, si estás pasando por un problema, no te des por vencido. Espera en Dios, como el águila, espera por lo alto a que pase la tormenta. Pon tu fe en Dios, confía en Dios. Amén. Ayuda. En esta mañana yo quiero que, que tú cierres tus ojos y, y todos cierren sus ojos y, y ponte a pensar, a reflexionar. ¿Por qué estás pasando? ¿Cuál es el problema que tú traes? Yo no te conozco, joven, pero Dios sí te conozco. Cierra sus ojos y dile al Señor, mira Señor, aquí está mi problema, Dios. Mira Señor, aquí está mi necesidad. Mira al Señor, mira Dios, yo no puedo ya con esta carga. Esta carga es muy pesada, y siento que ya no puedo más, Dios. Dile, Señor, te pongo mi carga en tus manos, Dios. Señor, dame las fuerzas, Señor, en esta mañana, Dios, para extender mis alas, Dios, y volar sobre la tormenta, Dios. Pon tu necesidad en las manos de Dios, y crees que Dios te va a ayudar. Yo te garantizo, joven, que Dios te va a ayudar. Dios te va a sacar de esa necesidad, de esa necesidad. Creen las promesas del Señor. Espera en el Señor. Y vas a, hacer, vas a ver que Dios va a contestar tus, tus peticiones. Cierra tus ojos. Y, y, y ahí, en, como estás callado no te va a pedir que pases. No te va a pedir que, que, que hagas mucho. Nomás te va a pedir que ahí en un silencio donde estás tú, diga al Señor: Mira, Señor, tú conoces mi necesidad. Y en esta mañana yo la pongo en tus manos. Y confío en ti. Jesús, dile, yo confío en ti. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Jesús, yo confío en ti. Y con esa fe con la que hemos confesado, esa palabra, vamos a irnos de aquí creyendo de que Dios va a contestar tu petición. Amén. Amén. Gracias.